¿Quieres probar? ¿Quieres A ver, no, no, ¿eh? ah, qué, ya, Yo también, hielo, ¿eh? No, me deja oh, hielo. Ya ganas hielo, ¿eh? ¡Ah! ¡No puede! Sí oh, la por favor! Oh. Oh, ¿Si sí la arma? ¿Ocupa un trabajador que se quede aquí en Guatemala? ¡Qué, qué la rica, Pepita! pepita. Pe, pepita El sabor de la Pepita, todo puro, Pe, la combinación. Rico, <risa> ¿eh? Hola ¿Qué, qué tal, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos pues Donde mismo Mario en Guatemala Nuestro recorrido por Guatemala El día de hoy nos trajo Charlie y Nano a conocer Uy güey! me caigo No mames a conocer lo que es, es el mirador de aquí de Guatemala. La verdad está bien natural, ¿no? ¿Ah? Sí, sí. Bonito, Lo Lo Mira, que me fijo... está bueno para venir con una chava. ¿Ven ah, Entonces ah, aquí, sinceramente, es para venir a relajarse todas las tardes. <risa> comprar ahí cositas. De todo. Y como me miro una vista que se ve todo Darse activa. un besito. Ah. <risa> vaya, se ve todo activo se ve desde aquí arriba. Va. Ya, ya, ya. Fíjate, lo que va, siguen va. mirando Que hay demasiado pino aquí Quiero ¿Sí? decir algo El pino está donde es fresco Ah, sí. claro Allá donde nosotros, que es un infierno <risa> No, está todo es seco no. Tienes mucha razón Hay pino. pino Claro, claro Ah, eucalipto. Eucalipto. eucalipto. eucalipto. eucalipto. eucalipto. Wow. Me imagino que aquí en la, en la mañana, o a la hora que veníamos, Ajá, o en la noche mí ha mí de gallito. estar bien helado y hasta con neblina. no se sabe ver ni Mauser. No, pero sí, está claro. bien bonito, la verdad, sirve para venir a caminar, hacer senderismo. Sí. Venden aquí, venden de todo. Venden Fíjate, Mario, de este, marido. de hecho, ahorita llegamos por la ruta fácil, que es este llegar en carro aquí a un parqueo y ya entrar por aquí. Pero de hecho, también se puede venir caminando desde abajo. Ya que brincar ah. ah. ah. Hay camino, ay, discúlpenos, no. es que somos burros, muy burros, no yo somos burros te, entrenados Yo pensé que teníamos que Yo brincar. no soy un güey entrenado, de ahí discúlpenme ¿Y cómo le vamos a hacer para regresar y subir? Ah, para regreso Hola, es más es pesado Como vos tal vez te vas a cortar, pero ahí como yo que estoy fin, mire, que corrí 14 metros No, no. A ¿qué va a ser? Fueron 7, no haces pajero No, no. No, que sí, los vivos. 14 metros nada más no, venden, no. Pero, no la, para botanía Es la ventaja que les decía, que no solamente es el mirador que hay muchísimas cosas para botanear Para estar en el mirador, pero estar botaneando Comiendo Vendem, y tragando O sea, si subes chula. caminando Aquí vas a desquitar, o sea Vas a volver a aumentar lo que bajaste en la subida Fíjate, ya casi llegamos al mirador Está bien cerca Sí, está súper cerca y la verdad está muy bonito A mí me ha gustado mucho agua agua, aguas, agua, agua, agua, agua Agua, te voy a agarrar, nano Se andaba acá calle me vas a caer que... rato <risa> Es que fueron 14. Oye, oye calcio nano. Calcio, calcio. Dijo que necesita huevo, ¿quieres huevo y te doy huevo? El huevo, el huevo, le, el huevo le da calcio a uno. ¿Quién me entiendes? Oye, nano. Come huevo, vas a correr duro. Ah. Te, tengo que, te, tengo que, oye, ah. te tengo que, te tengo que. Te tengo que agarrar. Porque al rato, ¿qué le vamos a contar a Jenny? ¿Qué, qué te pasó? Sí, exacto, imagínate. Tenemos que cuidarte, tenemos que cuidarte nano. Si yeah. tú eres el responsable de tu mascota, hazte cargo de tu perro y re, rejúntala a popó. Y, hecho, y si tú caso. haces también La venta de granizadas A ver Mario, hay que ver qué venden Venta de granizadas, hay de varios sabores ¡Ay, micheladas! Yo pensé que nomás en México vendían las micheladas ¿Quieres algo, Nano? Wow. Sí, ¿Qué quieres? Pero acá son tipo micheladas Por el lugar donde estamos es alcohol Ah, ok, es no micheladas sé, sin sí. alcohol Mejor, Ay, bien, bien. Wow, está bien ah. Para nosotros que no tomamos, yo nomás las conozco Pero tampoco tomamos alcohol, me parece bien ¿Pero tú qué quieres, Nana. ¿Qué se te antoja, Nando? No, no, ya me acordé que estoy a Michelada, ¿Cuánto chelada? la michelada? La michelada vale 15 15 A ver, vamos a ah. probar la michelada, pero sin alcohol ¿Tú sabes usar esas máquinas, sí. no, no, no? Pero a la gente de Estados Unidos le gusta ver estas minutas Sí. Ajá. Ah, mira. Aunque exacta. aquí se llaman, ¿cómo se llaman aquí en Guatemala? Granizada. granizada. Ah, ah. Es que yo, yo soy de, de, Estados, de, de Estados Unidos. De Estados Unidos, ay. Ah, ahí está el, el hielo para, para la granada. Granizada. Granizada. granizada. Ah, granizada. ¡Burro! Yeah. Yeah. Otro burro. Sí, claro. ay, disculpen, pues, es que no es nuevo. Mira, man, Fíjate, man, quiero... en México esto se les llama raspados. raspados. Y en El Salvador nosotros le decimos minuta. Ajá. Ah. Y aquí. Y aquí wow. le decimos a, a Paul cabeza de minuto. Nomás <risa> sí, que ahorita es una Michelada. Sí. Nomás que sin alcohol. ¿Quieres probar? ¿Quieres saber, nano? Claro, ah, Yo Ay, también, ]ので. ¿eh? Okay. Oh, me dejas hielo. Ya me dejas de hielo. Hey. Ay, no, oh. puede. No puede. ¡Ah, no puedo! ¡No puedo! ¡Ah, ¡Ah, Entonces, toca. A Ah, nano ah, no. a, no, a, a ver, yo quiero calarle A ver, a ver un <ríe> mexicano Nunca ha ríe. usado esa máquina El salvadoreño sí agarra para aquí. minutero Vamos a ver si este güey la hace aquí? para, ¿Qué para qué raspadero para Ok, así <ríe> <ríe> <ríe> Ah, mira Mario <ríe> Ah, ¿sí oh, el arma Ocupa un trabajador que se quede aquí en Guatemala mira, oh, Mucho <ríe> hielo <ríe> Raspé mucho hielo ¡Wow! No, está ya. chida esta máquina. Vámonos. Wow, ¿Dónde puedo Fíjate. comprar una de esas, oiga? En el centro. ¿En el centro sí, las, el venden? Centro, ¿sí las venden? Fíjese que allá en México no sé si vendan sí, esas máquinas. Fíjense, ¿verdad? allá en México no hay de esas no, máquinas. ¿Saben cómo tipo... le hacen? Con un tipo raspador, es, hay un hielo grande y le raspan. Sí, sí, sí. Y aquí, ¿Y aquí? Ah, wow. hay eléctricas de estas. Oh, oh más moderno Ya salieron estas y después de estas las eléctricas. Sí, Espérame, wow. me da miedo que voy a dejar los dedos ahí. <ríe> es cierto, <risa> cierto, <risa> por el filito. Lleva ¿eh? chilito. y lleva? Este yeah. está aquí? Tajín, ah, tajín. Ah, tajín. Ese sí lo conocemos. No los ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es picante? ¿Picante? Poquito, wow. poquito, ¿no? No, pues que lo prepare como eso. Ah, no. Bueno, Mario. No le digas cómo prepararlo. Háganme la propia michelada. Usted Exacto. Lo ¿Cómo sabes? ¿Qué Is es ¡Wow, consumir! No, come nada. <risa> vamos así vamos es más no no no sí vea... gustarlo, no, no veas, veas no veas tapenle los, ojos, los vea. ojos que no Ay, vea no, con no, qué la van a preparar nada luego se mira Nano, coca cola también ah yo que era coca luego a lo buen Guatemala o sea a Guatemala o el Salvador uno así la salsa las cosas pues va no la verdad sí miren salsa negra ah, <risa> <yo ni risa> ¿Y qué más? Ay, perdónenme, ah, okay, nos estamos estorbando. Ya nos queremos poner. Ya nos queremos poner a vender, le queremos ganar el negocio. ¡Guau! Eh, wow. ¡Claro! Allá lo conocemos como Clamato. Bueno, es una marca. ¡Guau! Wow, wow, nos... ¡Lleva cacahuate! ¡Guau! El, wow. ¡El limón, ¿no? ¿Es limón? Sí, es limón. ¡Guau! Wow, ¡El limonzote! Allá yo no veo limonzotes no, de esos. No, no. Crecen. Aquí crecen, es aquí sí, sí aquí crecen. crecen, aquí se don ¿Qué? Nino. ¿Qué? Son le dan a los niños. Son limones Wow. Ya se le hizo <risa> agua a la boca. Ya me hizo agua la boca. Ya se le hizo agua a la canoa. Si sí, yeah. me metes churra y me hace más agua a la boca. Y eso no, es que no le el mango, que le el mango. Y que lleva mango a Ah, sí. Lleva de todo, nano. Tú cierras los ojos, no te pongas delicado. Natural, Mineral. Ah, mira. que no queda bien sí. buena esta minuta. No es minuta, es michelada chelada. No, Ay, Michelada. No, no, sí, no es mi chelada, sí, pero es que no. ¿Vas a meterle troika o vamos a meter baño. agua? Incluye baño gratis. <ríe> no, pero se mira rica. Se mira rica. Se mira rica. Bueno, aquí la vamos a terminar entre todos. Sí, claro, entre claro, todo. claro. La vamos a probar, acidente. Ah, está, sí, está, nano. Va, va, va, nano. ¿Vaya? Sí. Vamos a probarla no la verdad mucho a a ver Nano dame no, la boquita a ver qué, no, rico, no, está, a ver. qué rico está a arriba el verde cómo se llama mm, qué delicioso pepita no, ay qué no, rico no, no, ¿Qué, esa mía de calabaza mojita no qué delicia verdad waffle <ríe> ya verdad qué qué pasó qué rica la pepita tiene mucho ácido qué rica la pepita a ver Paul tú sigue Así sigues, tú sigues, a ver Nada tú. no vas es que si sí necesita el guaro, man. Ah, es muy rica la, rica la pepita. Qué rica la pepita. Qué rica. A ver, dale de acá, que pruebe. A ver. Que pruebe pepita, Puede, Charlie. Pruébale, que pruebe. Ver, Charlie, pruebe pepita de guatemala. A ver, Charlie, pruebe pepita de guatemala. Jalele, jalele, dale. jalele. Qué malísimo. rica pepita. Sabroso. Pero qué? ¿Qué está sabroso. A ver. El sabor. Ah, qué la rica pepita. Pepita. La pepita. El sabor de la pepita, toda la combinación. De verdad, <ríe> no. sí sabe muy rico, ¿eh? A ver, ustedes tienen, ¿verdad? son bien diferentes. Porque la hemos probado por, con con cerveza. Ah, con ah, cerveza. Sí. Pero solo así. Yo con sí, so claro, sabe home. diferente. Ajá, salgo un poco diferente. Sí, sí. <ríe> Les va a gustar un montón que... porque es una de las mejores. Oh, ¿Y cuál es la dulce aquí? La hawaiana. ¿Hawaiana? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál sería? Ah, ¡Ay, qué rico! Mario, probamos una minuta hawaiana. Ah, no sé. Como quieras, pero... Es que dice Charlie que esa puede ser que es de las más buenas. Esas es de las más no buenas. ¿Sí? Ajá. Entonces pues hay que probar una minuta hawaiana. No sé quién va a Ah, ya está ah, lista la hawaiana. Listo. rápido? Ah, sí, chúpale, chúpale, chúpale. Chúpale, pichón. Y no es albur. Y no es albur. Qué rico. ¿Sí sabe rico? ¿Es dulce? ¿Esa sí sabe buena o no? Puya, qué rico. Bueno, es que la Puyo. otra estaba buena, pero era muy ácida. Puyo, Yo no soy tanto de ácido. Puya, qué rico. Sí. Uy, ya. ¿Eh? qué rico. <risa> ya, ya lo probaste? Está muy rico! Dale, dale. dale, qué rico. Está bien buena. Ah, no, aquí le hace falta algo. ¿No? ¿Qué le hace falta. Míchale. ¿Hasta qué dueño había? Debo decir que le gustó. ¿Cuándo se nos olvidamos porque? Porque sí le gustó. Sí, a Mire, ¿sabe qué? Sabe que se me decirle que le echara un poquito de jarabe rojo para que le diera toque. Y... Clave bueno, que okay. muchas gracias. rico. No Mario, la otra está rica. No, sí sabe buena, sí. además que. No, es que está rico. Sí, pues sí. sí. Lo que pasa es que cuando me baja, hago de cara Pero está rico. ¿eh? Está, sí. bueno. a, ver. A, ver, a ver, a ver, pruébalo. A ver, pruébalo. Pero, pero revuélvelo, ajá, bátelo. No, así no, así no es, es de pupote. Sacan un poquito para que. Exacto, para que sientas el verdadero sabor. Completo. Está bueno, está sí. bueno. A ver. Mmm, qué rico. Está rico. No te siento mucho la piña, pero sí. Mmm, qué rico. No sí un sí, Bueno, a ver. Sí, la mejoró. Déjame probarla. Sí, la mejoró. Sí, es que como que es más dulce lo rojo. Que es. Es más dulce. Es como lo que le echaron a la nieve. Exactamente. Ah, entonces eso lo usan mucho aquí. Está más bueno que la michelada. chilada. Saben, sinceramente. que qué rico. Espérate, que lo veo. Pruébalo, Lu. A ver, pruébalo, Nano. Aquí algo al <risa> claro. le faltó porque no está tan dulce. Uh, normalmente es más dulce. Es dietético. Normalmente es más dulce. La mandamos. Ajá, Agridulces Ah, la agridulce, agridulce, mandamos a hacer dietética para, para mi papá. Es para los No, pero la de <risa> está bien rico, ¿eh? No, <risa> bien rico, ¿eh? <risa> Elisa? Que pruebe Melissa, <risa> Oma. A ver, primero. Era primero las damas, pero como <risa> aquí no nos refería. valió. Así es rica. Pero está mejor que la, que la ¿Qué miserada. tal? Le falta dulce. Yo ah. sí, sí, no, bueno, no, si es, es dietética, no tiene que ser No, perfecta. pero es slay. No, no, pero a mí me sabe rica. No, pero sabe rica. A mí sí me gustó, sí me gustó. Sí me gustó. Sí me gustó. la verdad ah, está rica. A mí sí me gustó. Tendría que haber sido agridulce. Ay, me mi me boca no sabes. sabe qué. <risa> Vamos no, al mirador. Esperen espera, no estás comprando. Ah. Aquí no Abrázalo, abrázalo. la gatita. Que le gusta el mambo? Que le gusta al mambo? <risa> <risa> nah. ¡A mí el pepino! ¡Mira! El pepino. ¡Mira el pepino! No, ahorita le digo a ella que me haga algo especial. Hay que esperar este. Pues que? el mango y pues y nos vamos, vamos al mirador. Si ah, llegamos a la parte del mirador. Y lo que me asombra es que tiene hasta sillitas para sentarse. O sí, sea, es como un teatrito. Un anfiteatro, un, anfiteatro, un anfiteatro. Pero lo que me asombra, que le digo a Mario, que hace cuenta que esas están así. Y allá en México las hacen a la contraria. Se pues el sí. diseño, ah. la vista está bien espectacular. Ah, sí, se enseñale. alcanza a ver todo Antigua Guatemala, Mario. De hecho, por ahí, ahí está la iglesia. Hay bastantes iglesias aquí en Antigua Guatemala, sí. no más Fíjate. que las principales, ahí está y ahí se ve todas las plazas. Fíjate, no es muy grande, pero sí está bien, como que bien distribuido. Sí, está la verdad es sí. la verdad sí me gusta. Nos gusta mucho. Mira vamos aquí. a ver, Mario, también. Mm, vamos a medir, porque aquí hay mucho viento, pero vamos a medir cuánto viento hay para ver si podemos elevar el dron. Está bajito, ay, güey. <risa> Cuidado. Y va <risa> para allá, Mario. Está bajito, pero de cuenta que aquí hay mucho viento, Mario. Sí, ah, es problema. Ah, wow, está bonito ahí, ¿eh? Vamos ah, ven, a mostrarles un poquito. Vamos a mostrarles, Mario. Fíjate, hasta unos de quetzal ah, aquí. Ajala. Voy a volar. Fíjate, lo, es lo tradicional del quetzal, ¿verdad, Mario? O sea, de aquí de Guatemala. Sí, es, es que es el, es el, es el, el ave de la, del país. Yo hasta apenas hace unos videos anteriores descubrí o sea, como, sobre el quetzal. Está como el del, San, San, el del Salvador, es el torogos. Ajá, exacto. Tienen su, su ave, pues... Nosotros tenemos nuestra águila, que es diferente. Exacto, nosotros sí. somos... Nuestra, nuestra águila, águila de México. <risa> Cada país tiene su pájaro suave. Sí, su pájaro. <risa> era muy grosero, Mario. Bueno, Cada suave es mejor. Todos tienen sus pajaritos. No, exacto. Nos, nos vamos a teletransportar allá abajo. ¿Qué te parece? Una, Una, dos, dos tres. tres. ¡Listo! Sí, ¡Rápido! <risa> Ustedes lo vieron súper rápido, pero en realidad <risa> todo eso. ¿Para qué mentirles, Mario, la neta? Pero wow, mira, qué perfecta, hermoso cuidado, se ve. Aquí mira, incluso aquí te indica te indica, para que te ajá, ubiques, ajá, te ubiques no exacto. te pierdas Mira, aquí está la iglesia de San Francisco Y la escuela de Cristo Wow, nomás está que hay mucho aire No, pero te digo, el bien dron Creo no, que el dron aquí no lo vamos a no, volar no va Porque a volar. va a ser pérdida sí, total para no, nosotros sí, Todos los lugares que hemos visitado Ya pasamos sí, por la sí. Arco. Y pues allá está En la vida real Nomás <risa> <risa> <risa> <risa> que ahorita hay mucha nube Nomás que sí está bonito Sí, nomás que mucho bien. bien no nomás. aquí de plano sinceramente no vamos a volar el dron porque no queremos desbaratarlo está ahí Ajá. Wow. ajá ah, está en serio por ahí, estamos. Estamos. Ajá. ¿Por ahí está sí ya lo miré ajá wow, wow, qué, qué rico, que, qué rico pues bueno muchísimas gracias a Charlie muchísimas gracias a Nano que la verdad, gracias a ellos pudimos venir a Guatemala. Se les agradece sí. muchísimo. Muchas gracias a Charlie, la verdad, de corazón. Ya nos te dije, muchísimo. cuando quieras ir a México, eres. Bienvenido. Allá está tu casa, de verdad, allá está tu casa. Sí, Ajá. Ajá. Y Nano ya sabe que cuando, sí, cuando llegar, quieras llegar. Él, de todos modos, Ajá. todos están invitados. Muchas gracias, Charlie Nano. Por, Fue una por, aventura por muy usted, chida. La verdad Exacto. logramos Y, y conocimos Guatemala. mucho de Guatemala. Sí, la verdad está muy bonito. Y pues, Mario, nos vemos. Adiós, Bye. Bye. Hey, <laughs>